Horoscopo de Libra para hoy. 29 de marzo de 2018. Dada la alineación astral de hoy, podrías recibir cantidades de invitaciones sociales. Los amigos buscarán tu compañía. Podrías tener noticias de un viejo compañero de estudios que desea reunirse contigo. O quizás algún antiguo amor te invite a cenar. Inclusive tus vecinos podrían hacer una fiesta e invitarte a unirte a un divertido grupo.